En este estudio lo que hemos hecho es investigar el, el, el posible uso de las redes sociales, en este caso de Twitter, en la gestión, en la monetización en tiempo real e incluso en la predicción del impacto económico que tienen desastres naturales como, por ejemplo, en este caso, el Volcán Sandy. La principal conclusión es que el, el, el uso de las redes sociales en desastres naturales está muy correlacionado con el, el, el daño económico medido en dólares ...que tuvieron esos desastres naturales en, en Estados Unidos... ...y en particular en, en lo que hemos visto es en el huracán Sandy... El, el, ...la actividad per cápita en las redes sociales... ...está correlacionada con el daño económico per cápita... ...en las zonas donde se producía esa actividad. La utilidad es doble, por una parte podemos monitorizar en tiempo real... ...el, el impacto económico que está teniendo eh, un desastre natural... ...y hay una segunda utilidad que es expose, ...es decir, cuando una vez que ha pasado el, el huracán para que las agencias puedan tener una información diferente o complementaria a la que utilizan. En el artículo nosotros hemos analizado un desastre natural como el huracán Sandy, pero también hemos comprobado que tiene utilidad en, en terremotos, en inundaciones, en tormentas y en tornados, por ejemplo. En este estudio hemos utilizado todos los tuits geolocalizados en Estados Unidos que sucedieron en el periodo donde que tuvo lugar el huracán Sandy aproximadamente unos cientos de millones de tweets, y en particular luego nos hemos centrado en aquellos que estaban en los estados de Nueva York, sucedían en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Esto es una colaboración que hemos hecho con el NICTA en Australia y con las universidades de California en San Diego. Nosotros creemos que el cambio climático va a provocar que cada vez sucedan más eventos de estos desastres naturales y por tanto el uso de las redes sociales, va a permitir pues, tener una información complementaria a este tipo de eventos que cada vez van a ser más frecuentes. De hecho, estamos haciendo otro tipo de investigación en el cual estamos intentando ver qué relación existe entre la actividad de las redes sociales y este supuesto cambio climático que va a afectarnos en el futuro.